¿Qué tal amigos seguidores de Aldia.com? Nos encontramos desde la parroquia Venus, donde a esta hora se registra un nuevo hecho violento, un, un sicariato, es lo que han mencionado varios moradores acá de este sector. El hecho se registró hace pocos minutos en el sector denominado Las Torres. Bueno, según los moradores del sector se habrían registrado también dos personas heridas. Hasta el momento es eh, la información preliminar que podemos llevarles, ya que la Policía Nacional ha llegado hasta este sitio, ya han acordonado el área, las personas también han sido llevadas hasta una casa asistencial. Esperaremos poder también conversar con miembros de la policía para determinar si efectivamente... Eh, alguna persona quedó sin vida aquí en este sitio, podemos ver allá en el lugar una de las gorras de las víctimas que estaban en este punto. Mencionar que este lugar es eh, una tienda, aquí funciona una tienda y un pequeño bar, hay venta de licores y siempre se encuentran varias personas acá jugando naipe. Sin embargo, eh, lo que comentan los moradores es que habrían llegado unos motorizados y habrían abierto fuego en contra de quienes estaban allí y unas personas quedaron heridas. Hablan también los moradores de un sicariato. Es lo que estamos tratando también acá de confirmar ya en estos momentos. Aquí podemos ver a los familiares también desesperados ya pasar por este lugar buscando también un poco de información al respecto. Bueno, de acuerdo con la versión de la Policía Nacional, de acuerdo con la información de la Policía Nacional, las personas se encuentran heridas y han sido llevados hasta una casa de salud. No se confirma entonces que no habría una persona todavía que haya fallecido en este punto. Esa es la información que nos da la Policía Nacional desde acá del sector Las Torres, esto es en la parroquia Venus. Ahí en el piso todavía se pueden ver los casquillos, Cerca de una mascarilla también hay casquillos, cerca de las columnas también se ven los restos balísticos, para lo cual están esperando que arriben hasta este punto personal de criminalística para eh, que realicen lo que es la investigación respectiva. Este hecho se registra eh, acá en el sector Las Torres, como les mencionaba, lugar donde varias personas suelen frecuentar para jugar naipe en horas de la, de la tarde, en un bar de acá del sector denominado Barcelona. Y eh, los moradores es lo que dicen es que han escuchado varios impactos de bala y al salir de sus domicilios pues encontraron a las personas tendidas aquí en el portal de esta vivienda. Al momento la policía revisa también los patios cercanos para confirmar eh, que no hayan más personas eh, heridas en el interior de estas propiedades, ya que los pistoleros habrían llegado para realizar disparos a quienes se encontraban en el sitio. Bueno, la Policía Nacional, eh, según lo que mencionan, están avanzando también hasta el hospital del IES, donde han sido llevadas las dos personas que fueron heridas en este punto. Como ya podemos observar, el bar ha sido cerrado. Como podemos observar también ya, el bar ha sido cerrado. Ya no se encuentran allí los propietarios. La policía está tratando de recabar mayores indicios para determinar qué fue lo que ocurrió en este lugar o contra quién habría sido dirigido el atentado por parte de los motorizados. Aún podemos observar ahí en el lugar de los hechos... Aún podemos observar ahí en el lugar de los hechos pues los naipes que han quedado botados de, de quienes estaban jugando acá en esta tarde de día martes. Eh, todavía se pueden ver allí los indicios, también vemos rastros de sangre que han quedado en el sitio y las mascarillas de las personas que estaban acá. También podemos observar los indicios balísticos, como les mencionaba hace un momento, del, del momento exacto en el que los pistoleros habrían realizado las detonaciones. No se saben todavía cuántos indicios hay, están esperando que arribe personal de criminalística para que tomen los respectivos indicios y determinar qué fue lo que pasó en este punto. Sin embargo, lo que la policía ha logrado mencionar extraoficialmente es que las dos personas han sido gravemente heridas, por lo cual fueron trasladados por los propios moradores hasta el hospital del IES, donde se encuentran hasta este momento. Esta, esta emergencia se registró, emergencia se registró a, hace pocos minutos acá en el sector eh, denominado Las Torres, donde les vamos a enfocar. Este es el sector denominado Las Torres, de acá de la parroquia Venus del Río Quevedo, a pocos metros de lo que es conocida como la tienda Alexandra. Es en la calle Larga, que está al fondo, se podría decir, del shopping de del de shopping acá del Cantón Quevedo. Esto es en la parroquia Venus del Río Quevedo. Bueno, en este momento ya la Policía Nacional realiza el respectivo acordamiento del área para evitar que los ciudadanos pasen y puedan estropear lo que ellos consideran la escena del crimen y así poder tener indicios de lo que será la respectiva investigación. Bueno, ahí estamos haciendo la toma para que ustedes se guíen. Este suceso ha ocurrido al fondo de lo que es el paseo shopping del Cantón Quevedo, en el sector denominado Las Torres, allí en las pantallas pueden ustedes observar la tienda Alexandra. Es un poco más adelante, específicamente en el sector de la cancha, cerca de la iglesia... Cerca de la iglesia de acá, de la parroquia Venus, ya la, los moradores mencionan que los ciudadanos están graves, están graves, todos dos han sido ingresados ya al área de emergencia del hospital del IES. No, todavía no dan los datos, los nombres de estas personas, pero mencionan que han sido socorridas por parte de los propios moradores. Ahí vemos ya unos ciudadanos también salir un poco desesperados para ir hasta el hospital y conseguir mayor información de estas personas. solo por sobre, el nombre de la oímos la ráfaga de bala, nosotros vivimos aquí atrás. O sea, ¿Sí se escuchó la ráfaga? Sí, es una ráfaga de bala que se escucha. De ahí no sabemos quién será, pero el chico recién salió porque estaba preso. Así es la cosa, ¿no? Oiga, sí, uno vive aquí ya a la zozobra, créaselo, porque muerto es todos los días por estos lados. Mire, esta semana hubo también por acá, por el grito, una familia que había venido de Machala, y ahora ya por aquí, uy, no, esto está. Uno, uno vive asustado ya aquí, créaselo. ¿Cuál sería el pedido de ustedes como moradores, ¿no? Hacia la Policía Nacional, la Gobernación, a las autoridades respectivas. No, el pedido es que den más vigilancia. Eso porque de verdad es que uno vive aquí en la sobra, uno ya no puede ni salir de noche, tiene que tempranito estar encerrado, porque ya no se puede vivir afuera, ¿no? Por el susto de que venga alguien y le haga algo. Sí, así es así que estamos ahorita aquí en Quevedo. Contemos, con su sobra, ¿no? Sozobra, no. Ahí, no se pasen por ahí. Ok, gracias. Esa ha sido también el, la información que nos ha proporcionado una de las moradoras acá del sector. Menciona que ella estaba en su domicilio, ubicado precisamente atrás del lugar de los hechos, cuando. Escuchó una ráfaga de tiros, ha mencionado. Dado ese evento, ella salió de su propiedad para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ha encontrado acá a las personas heridas. Menciona que uno de ellos hace poco tiempo ha salido de la cárcel donde estaba recluido. Esa es la información que nos ha dado una de las moradoras acá de este sector quien también llegó acá para mirar qué era lo que estaba ocurriendo. Ha hecho un llamado a las autoridades, a la Policía Nacional también, para que aumenten la seguridad, porque menciona que ya no se puede vivir en este punto. Esto es acá, en la parroquia Venus del río Quevedo. Hace... Según los moradores, hace poco tiempo también una familia que había llegado a acá a Quevedo de visita también fue baleada. Esto fue en el sector Grito de la Libertad, donde una persona, un ex policía, eh, perdió la vida a manos de la delincuencia también. Había venido desde Machal a visitar a un familiar cuando fue víctima de los antisociales. Eso también se registró el fin de semana que pasó. Los moradores lo que piden a, a las autoridades es que se dé mayor seguridad, mencionan que ya no se puede vivir. Aquí en la parroquia Venus, según la Policía Nacional, se realizan patrullajes constantes, dado que es uno de los puntos más inseguros del cantón. Sin embargo, la delincuencia sigue apoderándose de esta zona. Ahí podemos ver a los miembros de la Policía Nacional, quienes ya acordonaron el sitio para evitar el paso de la prensa y evitar también que los ciudadanos entren y eh, destruyan lo que ellos consideran la zona donde se registró el delito, su zona... Eh, donde están las evidencias para poderlas llevar al área de criminalística y analizarlas. Lo que nos ha comentado un miembro de la Policía Nacional es que el objetivo de recabar estos indicios es poder determinar si el arma de fuego que se ha utilizado en este nuevo hecho violento acá en el Cantón Quevedo estaría involucrada en otro suceso de los 62 que ya van acá en el Gantón Quevedo, ya son 62 muertes violentas. Entonces lo que busca criminalística es determinar si esta arma de fuego estaría vinculada a otro tipo de delito para realizar alguna conexión y determinar si fue eh, algún atentado dirigido en contra de una de las personas que estaban aquí o tendría que ver eh, contra algún delito vinculado a alguna banda delincuencial de las que estarían operando acá en el Cantón Quevedo. Esa es información preliminar de la Policía Nacional. Sin embargo, ya esperaremos que eh, la policía llegue o el jefe de la policía llegue y nos entregue la información oficial de este suceso. Bueno, en este momento ya ha llegado el jefe de la policía del distrito Quevedo-Mocache, Darwin Guevara, quien ha pedido a la prensa que le den un momento para poder recabar indicios de lo que se ha registrado y ya posterior poder entregar una versión oficial acerca de las víctimas. Bueno, aquí uno de los moradores menciona que quienes atentaron contra estas personas fueron varios sujetos que iban adentro de un vehículo que habría sido visto ya circulando por este punto horas antes. Eso es lo que menciona un morador, pero ha pedido que no se lo enfoque ni tampoco hablar con la prensa por temor a lo que serían las represalias. Bueno, una de las personas que se encuentra aquí en este punto también atemorizada, atemorizada, menciona él que no quiere hablar eh, delante de la prensa porque eh, es muy peligroso hacerlo en estos momentos, pero ha identificado a uno de los heridos con el alia de bolas. Según él, esta sería la persona que salió hace poco de la cárcel del Cantón Quevedo y eh, se encontraba acá en este punto jugando naipe con otros ciudadanos, ...cuando llegó un vehículo y realizó varios varias detonaciones dejando herida a dos personas. Bueno, aquí ya viene el jefe de la policía del distrito Quevedo de Mocache. No ok, eh, lo que ha mencionado es que van a ir hasta el hospital del IES para verificar el estado de los heridos... ...también identificarlos a través de sus nombres y ya poder tener la, la información oficial para poder esclarecer este nuevo hecho de sangre. Reiterarles que son dos personas, según los moradores, los que fueron baleados por sujetos que llegaron a bordo de un vehículo, abrieron una ráfaga de disparo en contra de ellos y e los dejaron heridos. Posterior a esto, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Según los moradores, este vehículo fue visto por esta zona transitar varias horas antes. Luego lo vieron llegar, estacionarse y realizar los disparos en contra de estos ciudadanos. Uno de ellos ha sido identificado con el alia de bolas. No se ha dado todavía de parte de los ciudadanos ni de la Policía Nacional algún nombre eh, oficial, ¿no? sino que han mencionado que lo conocen con el alia de bolas quien hace poco habría salido de la cárcel de acá, del Cantón Quevedo. Ya podemos ver ahí a los agentes de criminalística, que ya están arribando hasta este punto. Ellos serán los encargados de tomar los indicios balísticos, como les refería hace algún momento. El objetivo, según lo que han mencionado los elementos de la Policía Nacional, es determinar si estos indicios balísticos eh, salieron de algún arma de fuego vinculada también con alguno de los otros 62 delitos o 62 muertes violentas que ya se registran acá en el Cantón Quevedo. Entre los moradores podemos observar allí hay asombro y también hay un poco de temor, ellos han preferido de que los medios de comunicación no los enfoquen al momento de que están dando sus versiones como eh, lo hacía una de las moradoras y hablaba acerca de que ya no se puede vivir aquí por el temor de la delincuencia, el temor de los asesinatos y todos los hechos violentos que se registran acá en la parroquia Venus. Entonces ella mencionaba que estaba en su casa cuando escuchó las múltiples detonaciones. Al salir ha dicho que encontró a dos personas heridas aquí y posterior fueron llevados en un vehículo particular hasta eh, una de las casas asistenciales de acá del Cantón Quevedo para que sean atendidos. Aquí podemos apreciar bastantes ciudadanos. El problema es que nadie quiere hablar porque temen, ...por sus propias vidas, dado el auge delincuencial... ...y el alto grado de criminalidad que existe acá en el Cantón Quevedo. El sitio ya está coordonado, ya se está esperando solamente... ...que lleguen los elementos de criminalística... ...para que le hagan el levantamiento de los indicios balísticos ya poderlos llevar también hasta su unidad y poder ya aperturar la vía. Varios ciudadanos ya se han aglomerado en este punto. Es por eso que la Policía Nacional acordonó el sitio para evitar pues que se destruya la escena del crimen. Aunque ahí en las pantallas podemos observar los rastros que quedaron de los que de las personas que se encontraban. no Hay sangre, también hay cartas de naipe botadas y hasta mascarillas de los ciudadanos que estaban en este punto recalcar que esta zona es súper concurrida ahí al fondo podemos observar una cancha de indoor donde se aglomera una gran cantidad de ciudadanos a partir de, de horas de la tarde y aquí en esta esquina también se aglomeran los ciudadanos para jugar naipe y fue en ese momento en el que según los moradores los pistoleros aprovecharon para abrir una ráfaga de tiros y dejar a las personas heridas Bueno, ahí vemos en las tomas ya también llegar a más agentes policiales. Ya vemos a Criminalística también bajar con su bolso, donde van a guardar los indicios balísticos. También vemos llegar a otros patrulleros con más elementos policiales y pues a los ciudadanos, ¿no? A la ciudadanía acá asustada, un poco asombrada sobre lo que ha ocurrido. Hace el mes pasado, exactamente, cerca de este mismo lugar, ...fue asesinado un ciudadano... ...quien se movilizaba a bordo de un vehículo color rojo... Eh, ...fue asesinado en horas de la tarde precisamente... ...aquí también cerca de este lugar... ...y el fin de semana en el sector Grito de la Libertad... ...ubicado muy cerca acá de la parroquia Venus... ...de este sector donde estamos precisamente... ...también fue asesinado un ciudadano... ...quien había llegado desde eh, Machala... ...para pasar un fin de semana en una reunión familiar... ...sin embargo los delincuentes dispararon contra su vehículo y él resultó fallecido y otras personas quedaron heridas. Bueno, ya en este momento eh, criminalística va a realizar lo que es el levantamiento de los indicios. Ahí podemos ver ya que están haciendo el peritaje respectivo de todos los indicios, ya podemos determinar cuántos disparos habrían sido realizados, aunque los moradores, como les referíamos, han escuchado una ráfaga de tiros realizarse en este punto. El jefe de la policía del distrito Quevedo Mocache, Darwin Guevara, ha mencionado que se iba a dirigir hasta la casa asistencial más cercana a donde fueron llevados los heridos pues para eh, que se determine... cuántos son los heridos específicamente que habrían en este punto. según los moradores, también el dueño del bar ha resultado herido y también ha sido llevado hasta una casa de salud. Contarles que hoy también a eso del mediodía en el hospital de Líes estaba ingresado un ciudadano quien fue disparado este fin de semana, exactamente el domingo, en el sector del Club de Leones, donde se encontraba junto a un grupo de amigos y los antisociales llegaron para robarle sus pertenencias y le Sí, sí, amigo. Y le eh, propinaron cuatro impactos de bala, uno de ellos en una pierna y los otros tres, pues, perforaron su abdomen, motivo por el cual quedó gravemente herido y fue trasladado hasta una casa asistencial, como ya les mencionaba. Sin embargo, hoy al mediodía falleció. Sus familiares mencionaron, pues, que él, un hermano de él también resultó herido. Sin embargo, ha logrado salir ya del peligro. Se encontraba en su casa. Han pedido a las autoridades pues, que hagan algo ya paren con todos estos sucesos violentos. Pero también por temor a represalias, prefirieron no hablar ante las cámaras. La víctima mortal fue identificada como Néstor Daniel Cabeza Burgos, de 41 años de edad. Y su hermano, Cian, de 26, fue la persona que resultó herida. Este suceso se registró a la altura del Club de Leones acá en el Cantón Quevedo, esto se dio el día domingo exactamente, acá en el Cantón Quevedo. En el Cantón Vinces también les podemos contar a propósito de que nos encontramos en este hecho violento. En el Cantón Vinces también asesinaron a una persona eh, en la presencia de su hijo y su esposa. Esa información la pueden encontrar en www.aldia.com.es. Sin embargo, voy a contarles un poco al respecto. El ciudadano fue identificado como Alberto B., de 40 años, quien se encontraba en la parroquia Antonio Sotomayor, cerca de una gasolinera. Según la policía, se habría registrado un presunto delito al estilo sicariato. El hecho se registró a las 11.50 pues, de este lunes, y según los testigos, la víctima se transportaba en una motocicleta junto a su esposa e hijo, cerca de la gasolinera, como les decía, y allí fue interceptado por varios sujetos armados, quienes le dispararon a quemar ropa hasta quitarle la vida este hecho violento se registró en el cantón Vinces la tarde de este lunes también eh, lo que mencionaban los testigos es que el hombre había caído mal herido al pavimento mientras los pistoleros huían todo esto frente a los ojos de su pareja e hija e hijo perdón. Eh, la víctima ha sido oriunda de la parroquia Guare de Baba, perteneciente a Baba específicamente, y fue trasladada al hospital básico Nicolás Cotinfantes, pero allí solamente lograron comprobar su deceso ese hecho violento se registró en el cantón Vinces esto fue el día lunes bueno, ahí vemos a los elementos de la Policía Nacional del área de criminalística ya colocar nueve indicios balísticos de lo que habría quedado aquí del momento en que los antisociales habrían realizado los múltiples disparos. Ya irían nueve indicios balísticos identificados por elementos de la Policía Nacional. Diez, ya irían diez indicios balísticos en estos momentos. Esto es lo que les ayuda a ellos, según lo que han mencionado, es pues a determinar si el arma de fuego que fue utilizada en este punto también habría sido eh, disparada en alguno de los otros eh, hechos violentos que se registran acá en el Cantón Quevedo. Como les decía hace pocos minutos, según la misma policía, ya se registrarían 62 muertes violentas en lo que va de este año. De acuerdo con la vicealcaldesa Karina Miranda, también hace pocos minutos refirió que para mañana miércoles está prevista a las 3 de la tarde realizar una reunión con miembros de la Policía Nacional, Ejército eh, Ecuatoriano y con la Comisión de Tránsito del Ecuador para determinar las estrategias para frenar a la delincuencia. Ha mencionado que el plan es que se realicen los operativos no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los lugares en los lugares donde generalmente la policía pues no entra, como a los sectores suburbanos. Esa sería la estrategia, según la vicealcaldesa Karina Miranda, para poder frenar la delincuencia acá en el Cantón Quevedo. Ayer ella, que es la representante del alcalde del Cantón Quevedo, y otras autoridades nacionales se reunieron con el presidente Guillermo Lazo en la ciudad de Quito para determinar estrategias de lo que sería eh, la seguridad a escala nacional. Y es lo que ella ha podido mencionar, que ellos como GAC pues se reunirán con la Policía Nacional, con el Ejército y con la misma Comisión de Tránsito del Ecuador para que apoyen en el tema de seguridad. Ahí en tomas ya podemos apreciar que la policía tiene ya localizada 14 indicios balísticos, es decir, 14 casquillos de los disparos que han realizado los antisociales en este punto, donde dos personas han resultado gravemente heridas. Inicialmente los moradores decían ¿no? que ya había una persona fallecida, sin embargo eh, otros mencionaban que los habían llevado gravemente heridos hasta una casa de salud donde se encuentran al momento. Uno de ellos ha sido identificado con el alias De Bola, quien según eh, los testigos pues, habría salido recién de la cárcel de Quevedo y se encontraba aquí. Aquí en esta esquina jugando naipe con un grupo de amigos y fue una de las víctimas. Otro, otra de las víctimas habría sido el propietario del bar denominado Barcelona, ubicado aquí en el sector Las Torres, cerca de la tienda Alexandra. Bueno, ahí los moradores lo que hacen también es decir que tienen un poco de temor... ...pues, eh, dado los hechos violentos que se registran aquí en la parroquia Venus. Bueno, ahí los moradores lo que están haciendo también es darle información a miembros de la Policía Nacional pues para que se realice, ¿no? lo que es la investigación respectiva y poder determinar a los presuntos responsables de este hecho, quienes según las versiones de ellos mismos se movilizaban a bordo de un vehículo el cual habría sido, habría sido visto en este punto horas antes de que se registre el delito. Habría pasado varias veces por este lugar, como dicen ellos mismos, identificando a la víctima, posteriormente regresaron, separaron y desde su interior dispararon a los ciudadanos que se encontraban en este punto pues jugando naipe. Esa es la información que les podemos llevar, amigos seguidores de Al Día, eh, que se registra a esta hora desde acá de la parroquia Venus del río Quevedo. Eh, cerca de la tienda Alexandra, como les mencionaba, en el sector denominado Las Torres, como podemos ver ahí en las tomas, este sector es denominado Las Torres, donde generalmente a esta hora se genera gran afluencia de ciudadanos quienes vienen a jugar en una de las canchas de acá del sector y otros llegan hasta este punto, exactamente donde ustedes pueden ver allí a miembros de la Policía Nacional a jugar naipe en horas de la tarde. Ellos llegan hasta acá para socializar, sin embargo, hoy fueron sorprendidos por los delincuentes quienes abrieron una ráfaga de tiros en contra de la humanidad de dos de ellos quienes ahora pues, están en una casa asistencial hasta donde se ha dirigido el jefe de la Policía Nacional, Darwin Guevara, para conseguir eh, la información respectiva, como nos ha mencionado hace un momento. Bueno, según eh, las interacciones de nuestros internautas, pues piden a la Policía Nacional que hagan más controles y que se ejecute pues, el tema de seguridad acá, dado de que ya se han realizado varias reuniones. Incluso la semana pasada el ministro del Interior, Patricio Carrillo, visitó el Cantón Quevedo y se reunió con la gobernadora de Los Ríos y los alcaldes. Algunos de ellos mandaron pues a sus representantes y eh, hablaron sobre el tema de seguridad. Aunque no se hizo eh, lo que la ciudadanía pedía, que era el estado de sección, se informó que serán las alcaldías, las 13 alcaldías, las que eh, tendrán el tema de seguridad bajo su cargo. Entonces, eh, ahora lo que se espera, pues aquí eh, en el Cantón Quevedo, es de que ya las autoridades pues intervengan en este punto, Dado de que las reuniones que han mantenido pues siguen todavía en un tema pendiente. Bueno amiga, usted está pidiendo un poco también de seguridad en este punto. Sí. ¿Usted vive en este lugar? Yo vivo aquí al frente. Justamente al frente donde se realizó este vivo delito. ¿Cuándo sucedió. Bueno, ¿y qué fue lo que usted pudo observar? Uh, lo que capté fueron que dos hombres se, ca se bajaron de un tunzo dorado y iban a dispararle a, al, al objetivo, que era bola pero salieron además a más personas. ¿Cuántas personas según los que ustedes vieron? Cuatro logran, personas. ¿Cuatro personas habrían sido? Sí. ¿Sí? Habían... sí. ¿Y ellos fueron trasladados a bordo de qué? De así carros que habían quedado estacionados. Ellos fueron los que los auxiliaron. ¿Los antisociales tal vez huyeron para el centro o se refugiaron al fondo? Se fueron para allá a largo. ¿Como para el shopping? Sí. ¿De Quevedo, no? ¿Qué piden ustedes como moradores, dado de que esta zona es de alta inseguridad? más ah, vigilancia policial. Ok, gracias. Bueno, esa ha sido la versión de una de las moradoras acá del sector, quien ha sido pues, testigo, menciona, de este hecho violento. Ha referido que hasta el punto llegó un vehículo color dorado de donde se bajaron los antisociales y dispararon en contra de las personas que estaban allí. Ella ha referido ya que son cuatro personas las que han resultado heridas y que fueron llevadas hasta una casa de salud asistencial que se encuentra cerca de este lugar. La policía inicialmente refería que habían dos personas heridas, sin embargo la testigo que ha estado al frente del lugar de los hechos pues menciona que han sido cuatro los heridos. Esa es la información, pues que el jefe de la policía, Darwin Guevara, ha mencionado de que iba a verificar hasta la casa de salud para poder entregar una información oficial. Reiterarles que la semana anterior estuvo en Quevedo visitando el ministro del interior, Patricio Carrillo, quien dijo que una de las estrategias que se busca es que las, las municipalidades dote a los a las unidades de vigilancia comunitaria de todos los equipos que requieran para que ellos puedan realizar su respectivo trabajo. Ayer también las alcaldías, los gobernadores y otras autoridades se reunieron en Quito con el presidente Guillermo Lasso pues para determinar eh, alianzas y estrategias de seguridad que se puedan aplicar sobre todo en los cantones y las provincias más conflictivas, entre las que ya podemos observar al cantón Quevedo. De acuerdo con la vicealcaldesa del cantón, pues Karina Miranda ha mencionado que este miércoles se va a reunir con la Policía Nacional, con el Ejército y la Comisión de Tránsito del Ecuador para delinear las estrategias que ellos esperan aplicar sobre todo en los sectores populares donde la Policía Nacional pues, no estaría realizando los respectivos patrullajes. Ella refería de que se concentran solamente en el centro de la ciudad, pero los delitos se están registrando, como podemos observar en este momento, en los sectores populares. Esa es la información que podemos llevarles, invitarlos pues, a que se mantengan informados a través de nuestras redes sociales y eh, esperar también a la Policía Nacional de que haga eh, la respectiva investigación para que pueda también informar a la comunidad de manera precisa y veraz de lo que ha ocurrido en este punto de la ciudad del Cantón Quevedo. Bueno, Gracias a quienes han permanecido conectados, vamos a avanzar hasta el Hospital de Líes para poder también tener una versión oficial de parte de las autoridades que se encuentran allá y poder conocer un poco más sobre quiénes son las víctimas y cuál es el estado de salud en el cual se encuentran en este momento. Gracias, los invitamos a mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales y revisar toda la información respectiva a través de www.aldia.com.es.